Bienvenido Rafa. Bienvenido al canal. Lo digo, eh, chicos. Ahora, cuando me desmuté, que estamos con Stradi en, en, en el Discord, os leo a todos, ¿vale? No os contesto a todos por no molestarle a él, pero os leo a todos, ¿vale, chicos? Y os leo a los que, a los que os incorporáis. Bienvenido al canal, Rafael. Y bienvenido K1B28. Y, y nada. A ver qué tal se nos da el tema. Gracias, gracias Rafael Tronco.